Un incendio que se desarrolló durante horas de la madrugada en una vivienda particular sub 2, justamente en Las Heras, un barrio que está muy cerca del límite con Capital, lo estamos viendo en imágenes. Eh, esto es en calle Pucará y Chaco, sobre calle Pucará, eh, allí una vivienda, donde, según nos informó nuestro... Colega Matías Pascualetti, donde viven dos adultos mayores que, afortunadamente, cuando advirtieron las llamas, lograron salir de la propiedad y no sufrieron ningún tipo de lesiones, pero sí, como se ven imágenes, las pérdidas materiales fueron prácticamente totales, porque además. Un galpón, donde allí tenían mucho material acumulado como muebles, mercaderías, materiales de construcción y demás, lo que colaboró también, Qué lógicamente, a darle mucha más vida al fuego y que las llamas abarcaran el total de la propiedad. Eh, tuvo que intervenir personal de bomberos voluntarios de las eras, personal de bomberos de cuartel central que estuvieron trabajando durante la madrugada, ya cerca de las seis y media, siete, habían logrado apagar uh -huh. el fuego, si estaban haciendo, y estas imágenes, de hecho, son de hace algunos minutos nada más. En lo que se llaman las tareas de lugar y también generó eh, algún tipo de intervención policial, habían dos o tres móviles de la policía de Mendoza, uno también de los preventores o del GUM, en realidad de las aceras. Porque hay una acusación cruzada, según nos comentaba el Mati Pascualetti, de que el incendio habría sido causado en forma intencional en medio de una disputa vecinal. Claro. Así que bueno, todo esto a una investigación penal, lógicamente, y una pericia de bomberos que muy fácilmente puede determinar si el fuego eh, se, se genera o se origina en forma intencional. Tal cual. La calle paralela hacia el norte es Ingeniero Bayofet, que es la que limita con el Sanjón. Esa calle también está cortada porque ha caído eh, un árbol uh -huh. allí sobre esa calle. No sabemos si es por causa del incendio uh -huh. o alguna casualidad o alguna coincidencia también haya caído el árbol sobre la calle paralela hacia el norte. Pero bueno, incendio entonces, eh, Barrio Sir Sub 2, calle Pucará y Chaco, sin heridos, pero sí con pérdidas materiales de importancia. Muy bien, muchas gracias Evita.